Gracias por continuar en sintonía, gracias, este programa llega a ustedes gracias a la alcaldía de Santiago que sigue trabajando y para convertir a Santiago en una ciudad modelo en Centroamérica y el Caribe. Señores, ahora el último invento es hacer una verja perimetral frente a la catedral, o no frente a la catedral, en la catedral y el parque. La idea es dividir la catedral del parque, delimitar el parque, eso significa que el, parte, el parque va a ser un poco más pequeño y tirar una calle que cruce directamente hacia el otro lado. Eso es una locura. Miren ahí una vista panorámica de la catedral. Básicamente la idea es conectar esa calle, mire, conectar ambas calles por el medio de la catedral y que la entrada de la catedral sea el otro lado. Eso es un invento. Eh, si eso es parte de la obra del Parque Lineal el los arquitectos e ingenieros encargados de esa obra están haciendo una labor muy mala de relaciones públicas. Porque por lo menos deben orientar a la ciudadanía y explicarle. Y deben buscar consenso. Tienen que dejar esa soberbia de poder que tienen estos funcionarios, de creer que pueden hacer todo cuando les dé la gana sin tener que pasar por el escrutinio del pueblo. Entonces, si los funcionarios públicos que tiene el presidente Danilo Medina ahí trabajando, no se ponen para esto, le, le van a tumbar el gobierno al presidente. Vamos a escuchar la entrevista del padre Almonte, que dijo el padre Almonte sobre esta, la pretensión de construir una verja en la catedral, entre la catedral y el parque. Vamos a escuchar. Bien, en cuanto a esa pregunta que tú me haces de que hay un proyecto de poner una verja al parque, primera noticia para mí, Si no tenía nada de conocimiento. Ahora sí, personalmente puedo decir que toda ciudad y más un centro histórico como tiene La Vega, es bueno que la comunidad y las autoridades se pongan de acuerdo de preservar algunos lugares que sean realmente donde pueda la gente ir con más tranquilidad, más serenidad. Y un proyecto que tal vez pueda dar resultado es que este centro histórico, histórico de La Vega, como es el Parque Duarte, sea un poco más, yo diría, recreativo, más cultural, con más cuidado, que la misma disciplina, el respeto del lugar, tenga ciertas condiciones cierto horario incluso de uso. Y la única manera de que el ser humano respete los lugares y se limite a algunas cosas, tiene que ser poniendo algún tipo de límite, como es poner verja, poner horario, exigir conducta. Y esto creo que en cualquier ciudad del mundo que se logre hacer un centro de este tipo, al menos teóricamente, creo que ayudaría mucho a la educación. Ayudaría mucho a los niños, a los jóvenes, a los adultos también nos ayudaría de poder ir a un lugar donde uno va a encontrar tranquilidad, reposo, respeto. Y concretamente, muchos de nuestros niños y nuestros jóvenes, jóvenes maduros, les gusta estar en un sitio donde puedan compartir tranquilo. Y la cuestión del horario es para ayudar un poquitito al respeto. Por eso repito, aunque no conozco que haya un proyecto concreto aquí en la vega, de poner una verja al parque, sí creo que algo de esto puede ayudar, puede colaborar. Incluso... Bueno, el padre dice que no sabe, pero que sabe, pero que incluso, pero que bien. Vamos a escuchar lo que dijo el padre Cualo, también que fue consultado en el día de ayer. Vamos a tener algunas aclaraciones. Según el proyecto que hay con la, ¿cómo es que le dicen? La autopista lineal. El parque lineal del río. El parque lineal del Ríos. La padre Adolfo se va a convertir en una zona peatonal que va a vincular toda esa parte del río y va a llegar pasando por la catedral, el parque Duarte, el museo y el parque las flores. O sea, que a mí me parece un proyecto hermosísimo, porque recuerda que esa es una de las calles más bellas de La Vega. Es una calle especial. Eh, realmente, y el proyecto, mi, a mi entender, es bueno para el desarrollo de La Vega, porque esa calle es la que sale todo allá. La, la Vega se conoce por la avenida de los Framboyanes, y es una preciosidad. Entonces, ¿qué es lo, ¿cuál es el proyecto que, que hay, o la propuesta nuestra? de parte, no ponerle verja perimetral al parque, no es al parque, sino una pequeña verja que, eh, que proteja a nuestra catedral, cuando haya actividades masivas y todo eso. Pero es una, es un, es una propuesta, naturalmente que eso, eso tiene que el gobierno asumirlo, con el gobierno municipal, esa eh, es una propuesta nuestra. ¿Cuál es la razón? Los veganos saben que la casa, y nosotros queremos que la casa, la catedral sea la casa de todo. Como, lo, como decíamos, señor Flores, es la segunda casa de los veganos. Y tú quieres, eh, y así yo particularmente me siento identificado. Tú sabes la alegría que me da ver que los pobres, los ricos. Vamos a escuchar qué dijo... El arquitecto Pedro Mena, que fue consultado por nuestro equipo en el día de ayer para retomar su impresión de qué opina sobre todo esto. Vamos a escucharlo. Buenos días. Erick Ortega, de La Vega, nueva vez. Oh, sí. Adelante, adelante. Sí, ahora sí ya eh, lo vamos a comenzar a grabar. Lo okay. que quiero es, bueno, para, para poderle ilustrar un poquito el párroco de la Catedral, eh, nos dio la información oficialmente de que sometieron un proyecto para hacerle una verja perimetral a la, a la catedral. Y queríamos saber su opinión, como usted lo dice, la diseñó, igual también queremos saber su, su parecer. Relación a esto. Bueno, comienzo diciendo que no tengo nada que ver con ese proyecto y que me parece absolutamente innecesaria la colocación de esa verja, porque e improcedente, porque limitaría unos espacios que son públicos. Es decir, el perímetro de la catedral está rodeado por una serie de plazas y de átelos que son espacios públicos, no pertenecen a la catedral. La catedral tiene una parte enrejada, pequeña, que sí es propia, pero propiamente esa área no le pertenece a la catedral. Además, me parece necesario, por cuanto que la catedral en sí tiene sus ventanas enrejadas, tiene puertas de acero. Es muy difícil accesar a su interior. Entonces, no veo ni la necesidad en términos de seguridad, y veo que es una violación de un espacio que es público. ¿Cuánto? Bueno, muchísimas gracias, don don Pedro, por, por su declaración. Y ya luego le vamos a estar llamando. sabes que la catedral cumple años, que, si no me recuerdo, 25 años. Cumplió, ya los cumplió. El 3 de febrero cumplió. 25 Exacto. Años. Exacto. Entonces, queremos, queríamos hacer realmente como como un documental de, de la catedral y entonces nos gustaría también su parecer con relación a eso con mucho gusto, con mucho gusto, estamos a su disposición Much, muchísimas gracias don Pedro encantado, que tengan buen día y bueno. ya ustedes escucharon tienen que hacer sentir su voz sea cual sea su opinión con relación a este tema tienen que expresarlo si se quedan callados, se quedan tranquilos van a construir la abeja perimetral van a conectar la calle Padre Adolfo Van a delimitar el parque, van a delimitar la catedral y después que esa obra se haga, será muy tarde para darle marcha hacia atrás. Así que mucho ojo con esto. Bien, señores, en el día de ayer, cuando yo me disponía a trasladarme a la actividad de Expo Vega, me fui contactado por unos amigos para invitarme a, a un encuentro que tenían un grupo de empresarios eh, en la ciudad de Santiago donde ahí participó, un, habían dos diputados del PLD actuales, un ex senador de la provincia del norte, eh, había un exministro varios empresarios de salud y un empresario del sector hotelero muy exitoso. Básicamente de lo que se trató esto es, donde lo primero fue que me informaron de que un grupo estratégico y de empresarios del PLD, pues ordenaron mediciones de mercado a nivel nacional y tienen los datos, los números específicos de todos los candidatos de las pasadas elecciones, de los candidatos electos que están en sus puestos. Yo particularmente me interesé mucho por el los candidatos actuales de aquí de La Vega y de Santiago. Y puedo confirmar lo que me habían dicho hace unos días, de que el señor Fausto Ruiz está muy bien posicionado, eso es lo que puedo decir dentro de todo lo que vi. Más adelante iremos hablando un poco sobre esto. Pero de lo que se trata esta reunión es que hay un grupo, dos empresarios muy importantes de este país, empresarios de primera línea, con mucho poder, con mucho dinero, pues fueron hacia donde el expresidente, presidente doctor leonel Fernández, y le expresaron su respaldo ante una eventual candidatura. Y le dijeron, presidente, láncese, que el dinero está aquí. Eso es número uno. Número dos, dos ministros actuales de este gobierno fueron donde el presidente Fernández le dijeron, presidente, estamos con usted, lo que usted diga. Las bases del partido frecuentemente, según me cuentan estos amigos, pues van frecuentemente a la Fundación Global a expresarle su apoyo al expresidente Fernández. Entonces, en aras de todo este apoyo que ha recibido el presidente Fernández, el presidente Fernández se reunió recientemente con un grupo de colaboradores muy cercano, donde habían 12 en esa reunión, que participaron en esa reunión previa con el presidente Fernández, y el, el expresidente Leonel Fernández dijo, yo voy. Así que sépalo usted, de fuente oficial le puedo decir que el presidente Leonel Fernández dijo, yo voy, soy, voy a ser candidato para buscar la presidencia en el 2020, para preservar el PLD, para que el PLD se mantenga en el poder. Y yo muy ingenuamente pregunté, pero ¿y cómo va a ser que el presidente Leonel Fernández ya confirmó? su participación en el próximo torneo electoral, si aún no se ha definido el tema de la reelección. Y me dijeron, mira, la reelección está en el suelo. Más de un 70% de la población dijo que no a la reelección. La gente no quiere la reelección. Agradece lo que está haciendo el presidente Danilo Medina, lo valora muy bien, le da todo el apoyo y el respaldo, pero quiere una persona nueva. Mira, 40%, no recuerdo, más o menos, X% dijo que no y X% dijo que quieren uno nuevo y solamente un 18% dijo que sí a la reelección. Este grupo va a recorrer el país entero visitando núcleos del peledeísmo y del leonelismo para informarle de parte del presidente, expresidente Leonel Fernández, de que ya arrancó la campaña. Incluso le mandaron a ustedes para que vean este video que va a ser su punta de lanza de campaña. Oliver, vamos a ver el pequeño video que nos dieron los amigos leonelistas en el día de ayer. Vamos a ver, por ahí viene. Bueno, entonces con esto, ya sí que definitivamente la situación en el PLD se pone entre Vamos a escuchar. Dale audio, por favor. Equipos de campaña, 219 equipos de distritos municipales, 195 municipales, 17 equipos de circunscripción, 32 equipos provinciales y al frente de todos ellos, Leonel, líder del BND y líder de la República Dominicana. está claro en el 2016. Seguimos para adelante con el partido de la liberación dominicana. Bien, ahí vimos, ahí vimos, ahí yo vi uno de los que estaba en la reunión anoche, lo vi en primera fila. Así mismo como estaba en primera fila ahí en ese video, pues estaba en primera fila. Según las informaciones que tengo, se, en los próximos días va, este equipo va a recorrer el país entero para reactivar los equipos de campaña del expresidente Leonel Fernández y aparentemente el León está decidido a echar el pleito. Y yo dije, pero mira, y si el equipo del presidente lo convence para que se aboque a una nueva reelección, ¿qué va a hacer el presidente Fernández? ¿Se va a devolver para atrás? Y me dijeron, mira, Hugo, en el PLD hay dos gallos de pelea y los dos no pueden estar en el mismo rejón. Hay que echarlo a pelear. Hay que toparlo si en caso de que el equipo del presidente Danilo Medina no ceda. Porque lo, lo, lo más prudente sería que el equipo del presidente Danilo Medina pues le recomienda al presidente hacer lo mismo que hizo Lionel en el 2016. Que fue que Lionel y su equipo completo le cargaron en sus hombros al presidente Danilo Medina el presidente Danilo Medina tenía un 32%. Vino el presidente Fernández, le puso a la vice, lo llevó a un 40 y pico. Después se lanzó el mismo León a la calle y, lo, y ahí ganaron las elecciones. Aparentemente, el macho que vamos a tener en el 2020 será Hipólito Leonel Fernández nuevamente. El escenario político ya arrancó la campaña política de 2020 en todos los niveles. Se está midiendo la, el, la, el nivel de aceptación para el equipo del presidente Fernández formar su equipo y echar el pleito a lo interno y a lo externo del PLD y cuenta con el apoyo de un grupo de empresarios muy importantes, empresarios del sector salud, del sector hotelero, dos ministros, diputados, ex senadores, etcétera. Vamos a ver qué pasa más adelante. Más adelante le seguiré aportando información porque también tengo información de que un grupo de funcionarios que busca relanzar al presidente Danilo Medina para el 2020 también hizo reuniones en la ciudad de Santiago y en la capital y yo tengo los detalles de esas reuniones. Así que el PLD va a tirar a su dos gallo al rejón a ver cuál gallo es el que gana la pelea. Vamos a mantenerlo al tanto. Muchas gracias por la sintonía en el día de hoy. Le damos las gracias a todos ustedes y que Dios le bendiga. Hasta mañana.